¿Cómo contactaste con tu primer cliente? ¿Quién fue? Si se puede saber, o si no, no pasa nada. ¿Y cómo fue esa primera conexión y si conseguiste eh, venderle en este caso? Espectacular pregunta, tío. Eh, ¿Te acuerdas que te decía antes, cómo contacté yo con mi primer cliente? Tenía dos opciones, invertir tiempo o invertir dinero. Yo no podía invertir dinero, tío. O sea, yo venía de trabajar en un burger king literalmente medio endeudado y lo digo así, había cogido un préstamo, había comprado... O sea, tenía... tenía Tío, casi no he llegado a fin de mes. Pero tenía muy claro que no quería seguir trabajando por cuenta ajena. Tenía muy claro que no quería seguir trabajando para alguien. Quería crear mi puñetero negocio, tío, que me permitiese, pues en mi caso, cumplir mi hobby, mi sueño, que es viajar. Y entonces yo he dedicado muchísimo tiempo, Pablo, a contactar a personas, decirle, oye, tengo la habilidad, sé que tú tienes un expertise sé que eres muy bueno en esto que haces, y yo tengo la, la, la, la habilidad, te lo prometo, para, para, para hacer tu lanzamiento y que puedas vender esto. Claro, yo no tenía testimonios, la gente no me conocía, era muy nuevo... Y recuerdo el primer cliente, tío, lo contacté a través de LinkedIn, Juan Marín, además, que si lo, si lo, si lo buscas, eh, le envió el mensaje a las 7.50 de la mañana. O sea, yo me levantaba por la mañana, tomaba el café y ya me ponía directamente a trabajar. O sea, era tal la, la obsesión que tenía, porque era mi negocio online, que mis primeras horas de la mañana iban dedicadas a eso, a contactar a clientes, a invertir tiempo, porque pasta no tenía. Y recuerdo que le envió el mensaje a las 7.50 de la mañana. Uh -huh. eh, además, yo como lo hacía era, le contactaba y le enviaba un vídeo. Le decía, oye, pues mira... He visto tu página web, estás haciendo esto, esto y esto mal. Seguramente si tienes un lanzamiento, pues sería mejor. Y después de enviarle vídeo, tío, de seis minutos, texto, todo perfecto, me coge y me dice, gracias, son las siete de la mañana, he alcanzado libertad financiera, yo no quiero tus servicios, háblame el año que viene. Imagínate. Y entonces le digo, perfecto, pero mira el vídeo, date la oportunidad de ver el vídeo. Entonces... Yo veo, porque me salta la notificación cuando él ve el vídeo, me pone, Juan Marín está viendo tu vídeo. Uh -huh. Termina de ver el vídeo y me dice, ok, he visto el vídeo, gracias. Era un vídeo personalizado, que yo al final voy mucho con el tema de la personalización. Acabo de agendar entrevista. Agendó su entrevista para el día siguiente, cerramos. Fue uno de mis primeros clientes de la, de la, de la agencia, e hicimos su lanzamiento invirtiendo 900 y facturó 10.000. wow Y ahí es cuando, sobre todo, me dio confianza a mí, tío, de decir, esto que hago funciona.